Ahora, ahora deberían escucharme bien, ¿no? Hey, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Qué tal se ve? Importante. Pero soy el de, me responde en... ¿Tienes óptimas. Creo genial. La verdad que extrañaba un poco estar acá. Todavía no estoy en mi casa. Pero... ¿Verdad? Grande. Eh, ya casi debería estar todo listo ya no quiero mentirme más con que me van a arreglar en mi casa pero bueno por ahora estamos en lo del la idea sería esperar unos minutos de la gente y de paso a alguien más y tratar de, de contarles un poco las cosas que, que tenía ganas de mostrar a ver si se anunció en el discord creo que lo anuncié yo por no sí, sé yo porque... Yo mal con el bot. Que avisa. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuándo fue el último? ¿Dónde? El último de me responde fue medio Tentado me acuerdo, porque teníamos mala conexión a internet. que ya no sucede. Bien. A ver responde, estoy recontento. Ah, los anuncios de hoy. Estamos, vamos a dar los anuncios de la... Que nunca me los acuerdo, por suerte siempre me los Bien. Bueno, primero, el primer anuncio es el de internet. Lamentablemente todavía no podemos dar la solución eh, a la parte de internet. Así que los de Me Responde van a ser... Y van a ser solo de Me Responde los miércoles porque eh, todos los, los otros programas como este. Pero el día que se solucione Internet en Casa vuelven los otros. Este domingo tenemos un video muy interesante de juegos así de los que estamos haciendo de juegos cortitos o de sistemas raros. Que espero que les guste. Y esto era lo que les quería mostrar. Esto es algo que eh, que va a pasar y, y lo vamos a ir compartiendo A lo largo de nuestros streams y videos, Principalmente mañana Pero Esto es lo que quería mostrarles Luego esta caja y que quería aprovechar para Abrirla con ustedes Yo no la abrí todavía Pero yo, yo ya sé lo que hay Entonces tenemos esta bolsita y no hay nada más Si ven bien acá ¿eh? El mago 3D va a ser el primer sponsor oficial de la taberna de rol Y para empezar nuestro acuerdo Nos hizo unas miniaturas Que las queremos compartir con ustedes ahora mismo en cámara Es la primera vez que las vamos a ver todos, todos, todos. Bien, ahí está la información del de mago 3D. Hace miniaturas en resina. ¿Tienes la tijerita, Lu, por acá? Bueno, vienen en, súper envueltas, así que quiero... Quiero no romperlas, porque no, to todas me pertenecen. La primera miniatura que nos mandó El mago 3D ¿eh? Creo que es Está increíble Está buenísimo No lo puedo creer sí, realmente. Estoy realmente emocionado con esto Es, es chiste, nosotros incluso le dimos El modelito y nos dejo, yo, se lo imprimo eh, yo se los pinto, así que... Pero no es no, no es la única miniatura que tenemos. Ahora voy a mostrar las otras que nos mandó. Que nos mandó un par más. Más. Esto está bueno. Quiera que nos siga. Partida de Nieblas de Nurem. Mírenlo a Está buenísimo. Está genial. Tiene el balde. y una soga ahí. Su cimitarra. Gracias. Además es una rana grandota. Miren, tiene la alta espalda. Y una chita. La chita que tiene siempre al costado. Ahí. Está buenísimo. Vamos con la siguiente ¿Está difícil? Se movió muy bien Esta no la van a poder Esta es Kaiden Mirenla tiene la magia Tiene ahí el relojito Porque ella es cronomaga Tiene su hechizo que está lanzando en este mismo momento Tiene su capita Además tiene guantes Porque ella tiene que tener guantes para tocar a los gron Está impresionante Buenísimo El mago 3D en Instagram, búsquenlo Y la última que Bueno, si sigue nuestra aventura de De D&D por los streams o por videos Imaginarán que sigue Baggins Y Baggins está buenísimo ¿Qué lo que es esto? Tiene su cañón. ¿Qué lo que es, tiene una mochilita con herramientitas? Y tiene, uy, tiene su llave francesa ahí, una no, su llave con la que lanza magia. Está impresionante esto, no lo puedo creer, la verdad. El mago 3D en Instagram búsquenlo, gracias por todo, el mano 3D, después vamos a compartir fotos y todo eso, pero además mañana cada jugador va a tener su miniatura. Esas son las cuatro que nos hizo. Ah, está buenísimo. A ver. Probablemente me hubiera ido un anuncio distraído con la miniatura porque no lo puedo creer. Las donaciones, cierto. Queremos agradecerle a todas las personas que nos donaron por cafecito. De hecho, ahora creo que no está configurado cafecito para la verdad. Pero pudimos hacer una donación grande a la Federación LGBT de Argentina y estamos muy contentos de haberlo podido hacer. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Y Alejandro Ramajo, eh, perdón, Leandro Ramajo, si estás por acá en algún momento, muchísimas gracias por esa donación increíble y gigante que nos hiciste. En su momento no la vimos, la hizo en febrero y no, por no leer un mail no nos dimos cuenta y bueno. Gracias. Contactanos, si estás por acá, contactanos. Eh, por último, este jueves tenemos la Niebla de Nurem y el viernes tenemos la siguiente sesión de El Jardín de los Presentes con Lord rico Model. Bien, esos son todos los anuncios que había, un montón ¿Cuál? Les quiero recordar La verdad que me siento súper contento Y no lo chicos, que ahora tiene una miniatura de su personaje de verdad Porque además, eh, no solo las armamos nosotros Si alguien tiene una cuenta de Tiroforge, las puede armar ahí Se las manda al mago 3D y las imprime Así como exactamente con los detalles que quieran Entonces las armamos Y elegimos colores, elegimos todo Estuvo re bueno el proceso de creación Ahora sí, vamos a lo que corresponde, el tema responde. Para cualquier persona que sea nueva, como para eh, recuperar el hábito, la idea acá es sentarnos a charlar sobre juegos de rol, que me tiren preguntas, yo las voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Así que empiecen las preguntas, voy a buscar en el chat si hay alguna pregunta, si no, vemos de qué podemos charlar un rato. No hay ninguna pregunta, así que tiene preguntas. Voy a ver que, que tenemos por todos lados. No estaba, vaquero, claro. No hay problema. Eh, esperen, que por acá. Ahí va. Bien. Bueno, aquí hay okay, una pregunta de Alex. Quiero ser un personaje monk, monje, ladrón, o sea, pícaro. <risa> eh, Dragonborn, sé que es una raza no muy compatible con estas clases a nivel mecánica pero le tengo planeado una historia. ¿Qué es? Le que tengo una historia. ¿Qué es en estos casos? Eh, si le tenés planeado una historia y si ya elegiste el, la raza, y encima las clases, ya que el personaje lo tenés hecho. Lo cierto es que. Eh, no hace falta, no es realmente necesario que si quieres jugar un guerrero te le hagas una raza que te da fuerza la constitución. Puede haber guerreros de cualquier raza, probablemente haya guerreros medianos. No tiene como que da, genera más coherencia en un mundo donde hay una raza de medianos, que haya un ejército de medianos que sean, en su mayoría, qué sé yo. guerreros, con escudo, con armadura y demás, tal vez un paladín. Eh, y esa raza no necesariamente te beneficia con las características iniciales para ser mediano, para ser paladín. Pero no te no hay ningún problema si lo no quieres jugar. Así que si querés hacerte un monje ladrón, yo, Dragonborn rojo, dale. Suena súper divertido y probablemente tenga una historia interesante. De hecho, eh, el contraste que se genera está buenísimo. Te puede dar como muchas, muchas cosas para rolear. <risa> Sigamos Así que bueno, para mí, jugalo Esta esta de área y Voy a decir que de alguna manera tengo La llamada de Tulio es un juego de rol, el, mi juego de rol favorito Mucho que no lo dirijo, pero tiene un lugar muy Cálido en mi corazón La pregunta es ¿Cuál te parece la característica más importante de la llamada de Tulu? Poder, inteligencia, educación y yo voy a decir velocidad. Velocidad. Mientras más rápido pueda escapar el personaje, mejor. Eh, definitivamente. Eh, después yo diría que educación. Por la cantidad de, de habilidades que dar el personaje. Yo le voy a tirar. tirar. Ahí está. Que para mí es velocidad. <risa> eh, pero educación ahí viene segundos, sí o sí. Gran juego la llamada. Súper aconsejable. Notas 122. Estoy jugando una campaña de DD con un gnomo rock nivel 3. ¿Cuáles serían las habilidades que mejor le vienen si quiero jugar a sigil? Nivel 3. Para nivel 3 y a futuro. Las habilidades que mejor le vendrían Bueno, yo creo que son que, En cuanto a habilidades Tenés vigilo sí o sí, acrobacias Percepción son Como que No solo sos un personaje que pasa desapercibido Sino que vos deberías estar atento a las cosas De hecho, en todos estos tiempos Que soy cumplimiento en internet Me dejé un jueguito que se llama Tiff O ladrón, en el cual sos un ladrón Y todo lo que tenés Es, es son habilidades de ladrón, tenés que, eh, con sigilo, tenés que usar sogas para trepar y qué sé yo. Así que acrobacias, eh, si querés atletismo también es buena. Es un personaje que en la parte de rol y también en el combate es muy dedicado en la actividad física. Eh, hay que esquivar, hay que saltar, hay que eh, activar mecanismos finitos, así que yo usaría toda esa ese árbol de habilidades. Mm -hmm. Bien, para ¿Eh? Ah, debe ser para el Oje Ebrard La action surge de guerrero Solo se puede usar con aliados de guerrero o también De otras clases Y cuántas veces se puede usar Estoy casi seguro de que Se puede usar una sola vez Por descanso largo leerlo rápidamente para no confundirme, porque es mejor leer las cosas de responder rápido. Bien, acá está. Empezando a nivel 2, podés empujar tu cuerpo más allá de los límites naturales. En tu turno, puedes tomar una acción adicional, además de tu acción eh, por turno. Bien. Esto dice que puedes usar una acción adicional. No te limita nada, solo tiene que ser una acción. Eh, así que si tenés otra clase que te, te permite otra acción, podrías usarla para que, usar esa Entonces, eh, Por la razón que sea, puedes atacar, usar la habilidad de acción y tirar un hechizo que te una acción. La verdad, que para mí es una de las cosas que mejor tiene el guerrero. Luciana. <ríe> ah, suerte, ya con eso. Luciana, de todos los sistemas de One Shot que explicaste hasta ahora, ¿cuál te parece el más divertido? ¿Cuál te gustaría dirigir y cuál te gustaría jugar? Sin duda, sin duda paranoia. No les puedo explicar lo divertido que fue escribir guión. Escribir guión nomás eh, era sentarme yo y eh, hacerme un montón de chistes a mí mismo. De hecho tuve que editar un montón de. sacar un montón de chistes porque eran un, era un párrafos que rellenaban el video y no explicaban nada, eran simplemente, digamos. Chistes sobre chistes sobre chistes. Así que le, le, le dejé mucho sarcasmo al video, pero quedó ahí. Eh, ese me encantaría dirigirlo. Siento que es súper divertido. Y. Eh, para jugar. Fiasco. Fiasco. Eh, si bien. bien. Eh, en los otros sistemas tan están buenos Fiasco Permite eh, Jugar y tener esta pequeña parte De director de, de juego, Game Master, Game lo que sea. Y, Pero además También eso se lo da a todas las demás personas Así que mi grupo común Va, Luciana y Max Salvo, el, salvo el Lu Una sola experiencia De Max dirigiendo, ninguno tiene Gran cantidad de experiencia, así que Es como Darles un poco a ellos el, el lugar y que empiecen a entrenar y que eventualmente dirijan los juegos Sería la gloria. Eh, pero sí, paranoia, quiero dirigirlo. Lo quiero dirigir desde que me compré el juego. Lo quiero dirigir porque creo que es muy, muy divertido. Y fiasco. Fiasco jugar. Aria, en disco el otro día preguntaron: ¿Cómo nerfearías o emparejas al clérigo? ¿Cómo nerfearía o emparejaría el clérigo? Pues no, la, la verdad que no lo sé. Habría que ver cuál es el problema que estaban planteando. Um, los clérigos, similar a los paladines, tienen muchas ventajas. Tipo, armaduras de metal y eh, hechizos que hacen de todo. De atacar, matar. Eh, y todo lo que hay en el medio. Muchos buff con... Más vida extra, más armadura, más daño, etc. Eh... Pero, no sabría, digamos, cuál es el problema. Entiendo que hay como están, están esos combos. Creo que es el Clérigo de la tumba, el que, da, el que da debilidad, ese está buenísimo. Ese está re buena. Que le da debilidad a un enemigo por un turno y después si le tiras no sé qué hechizo hace mucho daño. Eh... También la pregunta es para qué lo querés nerfear. Si digamos estás en, en, en, en una situación PvP, probablemente tendrías que crear todos los personajes con igual poder o tener reglas para hacerlo. Ahora, si estás en un juego de rol como DM, un, personaje se cree, un, un jugador se cree un personaje poderoso, hay maneras de, de generar desafíos. Hay todo un video sobre generar desafíos para el grupo sin que el poder del personaje esté. Pero no es el no, no es el problema. Uh, Adria va a de la bruja. Por cierto, ah, acá está la de Alex. Monje, ladrón, dragonborn. Su padre es paladín dragonborn, pero su madre no sé qué raza darle. Pero no sé si se permite la cruza de especies. Y qué especies son compatibles ¿Qué se hace en ese caso? Por eso su madre es una clériga que lo abandonó Porque las clérigas no pueden tener Y su padre es un eh, El tema, en, en la parte biológica Habla con el DM El DM te va a decir, digamos Qué es lo que Cuáles son los límites o, o las cosas que él establece En cuanto a eso Yo no sé, sospecho que eh, Si El Padre es pues, Dragonborn Con eso creo que ya sería suficiente Para que Nazca Otro Dragonborn Toda la parte biológica De, de esa parte o sea, Yo tal vez la hablaría con el jugador para no complicarme mucho Y le diría, y si la madre es Dragonborn también Y listo, ya. <ríe> nos olvidamos de eso eh, Porque si no digamos, Entras en, la, en las partes finitas Hacen de huevo Son mamíferos la adoptaron. Eh, pero creo que lo mejor que puedes hacer en este caso es hablar con el DM. Y que el DM te diga. Eh, ah, bueno, mira, sí, tal vez podrías hacer esta parte diferente. Así entra mejor en la historia, entra mejor en el mundo que estoy haciendo. Eh, es una buena idea. Área va a jugar el de, la, el de la bruja. Buenísimo. Hey, Goon, ¿cómo está tanto tiempo? <risa> eh. Nota, no te para de dirigir un one shot de paranoia en el canal Y poner a Lordi como jugador Sí, sí No sé si está Lordi por acá, pero sí eh, sería, sería una buena idea aprovechar a Lordi Tiene tiempo como para jugar eh, Tengo muchas ganas de dirigir paranoia Muchas, muchas ganas Porque Cuando me compré el manual me llegó como dos meses después Y Estaba re ansioso Súper ansioso que me lleve el manual Cuando voy a retirar al correo, re contento eh, me dicen, ¿qué es esto? Le digo, no, unos libros Porque, unos libros, resulta que además Viene con unos dados y Veo si vienen con dados, cuenta como un juego de mesa Tienes que pagar extra, yo me no he llevado plata Así que mi ansiedad está, estaba... Yo le sumo el enojo, fui al otro día Hice todo eso, le dieron los dados El juego entero Y volví a casa, me leí el manual No lo podía creer eh, Lo divertido que sonaba Y nunca lo pudimos jugar bien, bien Lo dirigí un par de veces en un evento pero de una manera muy reducida y muy rápido. Tengo unas ganas de jugar, así que... Tal vez, tal vez se, se organiza algo. Buena idea lo de agregar a <risa> Lordi. Santuli. Si un jugador tira a engañar para que funcione una mentira. Y el otro tira a engañar para hacerle creer al primero que se cree la mentira. Y ambos tiran bien los dos ganando los dos piernas. <risa> uh... El tema es que... No.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 daños esas tiradas Una después de la otra Como para resolver las cosas fácil um, eso es importante un, un. ¿Cómo se usan los dones? No los termino de entender U dones. Creo que si no me equivoco Vamos a leer. ¿Por qué? No me acuerdo de la. Ah, es de los, los del nivel alto, son los de nivel 20 y pico Para cualquiera que no sepa, en los niveles altos de D&D, empiezas a ganar. ¿Cómo se si Por la aquí A leer la regla bien porque no Y cuando buscas en internet GIF, hacen cosas que le puedes regalar a tu gente. <ríe> Así que te eh, la debo. La voy a buscar bien. En casa, tengo, si tuviera el manual a mano, lo rápido. Veo que la, la gente está regresando. Gracias por volver. <ríe> Nota.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 Está inspirado en Daredevil, porque me gusta mucho el cómic de superhéroes y también he estado como DM y compañeros de jugadores que se notan mucha inspiración de sus otros gustos de anime o literatura. ¿Crees que combinar todo esto por el estilo puede hacer más divertida una campaña? <risa> Definitivamente. Si cada uno trae a la mesa un un, un estilo, un... Algún tipo de arte que les interese Algún un, Algún lo que sea Va a ser todo mejor Todo, todo mejor eh, Por ejemplo A mí me gustan mucho los dibujitos En general eh, Bachi lee un montón de leyó un montón de De fantasía y Todas, todos libros, eh, libro, muchos, muchos libros sobre política, historia. Luciana, eh, yo mucho de misterio, y detectives. Y Max es músico. Entonces, como cada uno trae algo diferente a la mesa. Y eso solo hace que la experiencia crezca. Eh, y y no, no es un único detalle, digamos. Hay muchas cosas. Lo cierto es que también cuando vos traes un personaje que viene del cómics, le das al DM, herramientas para meter detalles de cómics que él conozca. Dentro del juego Para que tu personaje tenga algo familiar Con lo que interactuar Entonces, eh, si eso se, si Lo pensás para todo el grupo A alguien le gusta el anime A otro le gustan eh, Las películas A otro le gustan los superhéroes Entonces de repente tenés un mundo súper grande En base a los intereses de los juegos Así que sí La van a pasar genial ¿Cuál de los módulos de fiasco te parece mejor? Pruebe varios y el de vaqueros me parece de lo mejor. El, el de los módulos... ¿Vos estás hablando de los libros o de los módulos... Eh, o de las escenas que vienen en el libro original? No acuerdo de los libros de fiasco. <ríe> eh, a mí me gusta... ¿Cómo se llama? a buscarlo rápidamente. Porque no me acuerdo. El de hielo. Ahí está. Porque hay una peli. Eh, que creo que lo usamos de ejemplo en el viaje. Que se llama Fargo. Es una peli súper extraña. Muy interesante. Y me gustó mucho a mí. Y sucede en un lugar nevado. El hielo me atrapó mucho. Pues además vi la serie, sucede más o menos en la misma ¿En ciudad. No, no es la ciudad. Cuestión que eh, también sucede en el hielo, la nieve, etcétera Así que eh, me quedó todavía más. Pero el que vos decís, el de Vaquero está buenísimo. El de la calle principal también es buenísimo. Eh, sí, son es son, divertidos. Hey, Roca Maleón, ¿cómo estás?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 todos lo terminaron odiando. Todos todos los personajes terminaron de alguna manera relacionados con él. Y, y les daba bronca. El, el día de hoy, que todavía tal vez se acuerdan el nombre, y lo insultan. Ese, ese villano fue un éxito tundo, ¿sí? <risa> Nota: ¿Qué época histórica te gusta más para contar una historia realista? Supongo que si tú estás en la llamada Tulu de cada 20-30, te gusta seguro. Pero además de esa, ¿cuál otra te gustaría elegir? Otra época que siento que es Excelente para jugar Es principios del 2000 Porque hay internet Pero anda muy bien Y no tiene mucha información Y está lleno de gente Que está recién aprendiendo de qué se trata eh, Las conexiones Son lentas, no son del todo confiables eh, Imagínate, estás en internet y te levantas el teléfono ¡Pum! Se te cayó Terrible eh, había como horarios Tal cosa eh, Internet Hay teléfonos Pero los celulares son molestos O son caros O son complicados de Ir eh, Se puede jugar muchas cosas así Creo que Creo que es una gran, gran época Después, bueno Siempre puedes siempre apuntar a la nostalgia jugando Más o menos en el año En el que la gente creció, que se sé, con los 90, pues, y... Caso, y la música de esa época y la gente estalla y cosas por eso. Pero para mí, el principio del 2000, entra, entra justo en una época súper interesante. Adix, ¿cómo harías una auditoría de los personajes? Me refiero a los puntos de experiencia. Yo doy muchos puntos de experiencia... Porque pensaba que mis jugadores inv invertirían en un NPC necesario. Pero a la hora de gastar puntos solo invirtieron puntos en sus personajes. Y ni cómo quitar los puntos de experiencia. Bien. Sí, probablemente pase eso todo el tiempo. Los jugadores lo único que tienen en sus manos son sus dados y su personaje. Así que van a querer mejorar su personaje. Definitivamente. Yo no juego con puntos de experiencia porque... Primero, como siempre, soy un poco vago para contar los puntos... Eh, esto es de idea. Segundo, porque siempre me olvido cuánto les creo a los monstruos o, o qué hago. Así que yo juego lo que llaman Milestone, Que es cuando ellos llegan a un punto importante De la historia, suen de nivel todos juntos. Eso soluciona un eh, Pero si son otros juegos, por ejemplo, vampiro, que eh, sí o sí tenés que dar experiencia juntos. Ahí tenés que eh, ir aprendiendo, digamos, cuánto puedes dar. Siempre en la parte de experiencia de los manuales. Este, sobre todo los que dan experiencia en puntos, te va a decir más o menos cuánto dar. Así que mi consejo inicial es que si es la primera vez que haces experiencia, te guíes por el manual. Va a llegar a un punto donde te vas a sentir cómodo y vas a decir, ah, bueno, acá son de 7 puntos, son 4. Desde 12 puntos, son 14. Pero hasta que llegue ese punto vas a tener que. Ir aprendiendo. Y una buena base es la que está escrita en el libro. <risa> si te jugás de idea como yo y no quieres hacer nada de esto, Milesound es genial. O termina una misión importante, ¡pum! suena. Cuando derrotan un enemigo importante, suena. <risa> Vaquero, una pregunta. ¿Conoces algún juego con sistema de magia distinto o divertido que no sea como D&D? Sí. Leyendo de los Cinco anillos. A mí me encantaba. No sé las últimas versiones, pero está re bueno el sistema de magia de 5 anillos. Porque el sistema de dados es vos tenés, por ejemplo, tres guardados. Quiere decir que tirás tres dados elegís los dos que vos quieras y te quedás eso como número oficial. Entonces puedes sacar que yo tirás 3 de 10, pues de 10 y elegí, que yo, el 8 y el 9 te Sacaste un 17 Y toda la magia Por el lore de, eh, de Rokugan, como es Es vos hablando con los espíritus Entrando como en comunión con los espíritus Pidiéndoles favores Eso estaba buenísimo A mí me re gustó, y no siempre te salen los hechos ¿Qué más? Me ha aburrido otro que me ha gustado y se me... Bueno, la llamada de Tulu La llamada de Tulu es muchísimo con que te requieren eh, no solo cordura, digamos, eh, a, a nivel, eh, estabilidad mental, sino que además también te pueden hacer eh, pedir requisitos físicos. Y los efectos son súper extraños. A veces simplemente te conectas con Tulu. Tienes una conexión con Tulu que no, no te vas a sentar a charlar. Va a empezar a dar pesadillas y corromper y, y eso es lo que hace Tulu. Así que también, buenísimo el sistema de magia de, de, de Tulu. Tiene hechizos más chiquitos. Que requieren menos o son más ligeros A ver si se me ocurre otro Hay unos que son sumamente sencillos ¿sí? El tipo de hechizo uh, O directamente que el hechizo es algún tipo de tecnología Ya se me ocurrió, esos dos están buenísimos Carlos Una duda ¿Qué pensás hacer con el hidrolito de Warbuilding? Ah Bueno, la idea eventualmente con eso es Crear el documento que bueno, No lo hice eh, Me da culpa Pero la idea es crear el documento y subirlo al Discord Pero No tengo una respuesta para el hidrolito en sí Yo creo que el ejercicio que hicimos en Warbuilding Estuvo buenísimo, cumplió todas mis expectativas De hecho la superó En, en, en cantidades Que antes porque era compartir el proceso de, de creación de mundos que yo hago Y todos los obstáculos que, que me fui encontrando en el camino o, o cómo respondía yo a esas preguntas Y fue buenísimo de hecho, eh, Los vi hace poco los videos y quedé sorprendido Con, con toda no solo la interacción que tuvimos Sino cómo se llevó a cabo De alguna manera me sentí un poco orgulloso de, de, Del orden que le di a todo ese caos de creación de mundos Así y estuvo bueno si quieren usar el hidrolito, como historias son libres, espero que, que funcione. Y si no, espero yo alguna. Solo poder dar. Alex. Estaba peleando contra un boss muy difícil, tanto así que extendimos la sesión hasta las 3 de la mañana. Bien. Siempre hay que hacer eso. La mitad de nosotros nos queríamos parar.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 ¿Conoces una saga literaria llamada Nacido de la Bruma? Hoy estuve buscándola en todas las bibliotecas y no la encontré. Si lo conoces, ¿qué opinas de Brandon Sanderson? Conozco Mistborn, o Nacido de la Bruma. Tiene un sistema de magia súper copa <risa> Está buenísimo. Yo ¿No leí primero, si no me Pero no leí todo. Sanderson tiene esto de que... <risa> Escribe libros gigantes de fantasía. Muy variados. Pachi estaba leyendo... Y es un autor muy respetado La verdad que a mí me, eh, me gusta lo que leí de él Ahí hay algo que iba a decir Muy particular Ah, una de las cosas que hace También es dar clases sobre cómo contar historias Que esas sí las vi eh, Están todas en inglés No sé si tienen subtítulo en español Pero muy muy buenos consejos o sea, Un montón de clases son ¿no? Como veintipico de clases eh, Sobre cómo eh, contar historias de fantasía En realidad es es para escritores principalmente, yo no lo soy. Eh, pero hay muchas herramientas de, de cualquier tipo de creación de historia que puedes aplicar para dirigir. Así que sí, la verdad, eso de Sanderson me pareció brillante. Y Missborn, o oh, la broma está buenísimo. Una pregunta, ¿lees Lovecraft y de ser así, cuál es tu cuento favorito? Obviamente fue cambiando a lo largo del tiempo, pero durante mucho, mucho tiempo mi cuento favorito fue el modelo de Pix. Este cuento me encantaba eh, el, el, todo lo que pasaba era impresionante pero también eh, el extraño gran gran cuento sagón antes de las tinieblas creo que sí ese también estaba mucho Estoy recordando el, horror de, el color que cayó del cielo. Y después, a mí me gustaban más estos de terror. Había muchos donde eran medios, medios místicos, donde había como viaje entre. No me acuerdo ahora cómo se llamaban. Pero. Ah, bueno. Eso me gustaron mucho. Nota: ¿Cuál es tu criatura poderosa favorita de.? de... Hmm. Una criatura poderosa A mí me gustan mucho los dragones Pero bueno, los que aparecen en los, en los libros Son más monstruos que, que dragones De verdad, ¿no? Con magia Que hablan y que se... Pero hay muchos Hay muchos que me... Muchos que simplemente digo Wow, la, lo, los lores de las momias Están buenísimos y, y, y... Ya por ser una momia te da para hacer un montón juego Los Undeads tienden a, a ser muy completos como enemigos tienen eh, que, pe, que pegan fuerte, que se gangan mucho Que enferman, que envenenan, que tienen magia Que tienen auras, que curan, que hacen daño, que reviven. Son, son grandes enemigos No se me ocurre Demogorgon está muy bien Ganó mucha fama de Demogorgon en los últimos años eh, Ariel eh, De to Tu A Vernos. Excelente Un ángel que Uff, espero que lo jueguen Alguno de esos <risa> Ya se me ha ocurrido algún otro Podría subir un poquito la sensibilidad de micrófonos? Sí, sí. Perdón, eh a ver. Ahora. Es, ahí le subí un poquito más. Perdón. Voy a acercar un poquito acá. Carlos. ¿Cuál es la principal diferencia que vos ves entre la llamada de Tulu y cultos innombrables? La. Claramente la principal diferencia es el tema de juego. Eh, si no me equivoco. a abrirlo acá leer rápido culturales. La llamada de es un sistema viejo. Eh, la llamada de es un sistema viejo, es un de sistema de 100, muy obvio que todavía lo mantienen con algunas modificaciones. Pero se fue, se fue actualizando de alguna manera, así, versión a versión. Y si no me equivoco, Cultos Innombrables utiliza el sistema de hitos. O sea que la principal diferencia es una cuestión mecánica. En cuanto a lo que es una historia, la, el, los dos mantienen más o menos el, el mismo estilo de juego. Este, horror cósmico, suspenso, locura y cosas por el estilo. Pero es la principal diferencia es el, la mecánica. Ahí veo que está llegando gente. ¿Cómo andan chicos? Durga, sinestesic. Adex. ¿Cómo sabes cuando tus jugadores están listos para subir de nivel? Mis jugadores, por esa cantidad de, los, de puntos de experiencia, creen que ya los debería subir de nivel, pero solo llevaron una misión y no sé si es apto subir de nivel. Fíjate que si vos vas a dar puntos de experiencia... Está la tabla en el manual A los cuantos puntos de experiencia Si no me equivoco, es cada mil puntos Al primer nivel a Mil, mil primer nivel 2000 segundo nivel o sea, Es lo, lo que vos tenés que conseguir como jugador para subir nivel Cuando llegas a mil, subís Después mil Llegas a tres mil, después a 6000 Y así Pero está la tabla en el manual Si no está en el del jugador, está en el DM seguro y, y tiene que ser al principio En la parte de, de niveles pero ahí está. Carlos. Te chequeaste la nueva clase de Barbar Bardo del Requiem, del nuevo libro de Van Richten. ¿Algún consejo con Bru que te gustaría en particular? ¿Sabes que eh, Compramos Van Richten en Divion y no lo vi. No, no lo vi. Eh, del Requiem. Suena re interesante. Lo quiero ver. A ¿Ah? ver? Tienen que estar escrito. Colegio de el Requiem. Sea lo que sea. Sé que es Requiem. ¿Ya Claro. Tú Cuando elegí el Requiem. Puedes usar tu inspiración como Bonus Action. Alma. ¿Sí? Hace daño psíquico, necrótico te ¿Eh? <risa> eh, voy a leer mejor al del Requiem Suena súper interesante En cuanto a Homebrew No sé Homebrew que te gusta Sí Va, no es Homebrew, pero hay una buena idea Que es de, de, de, de cuarta edición que es eh, una de las que tenía era cuando alguien estaba lastimado Era cuando esté en 50% de la vida o menos Se considera lastimado y se activaban otras cosas De los personajes Eso estaba bueno y tipo Personajes hace tanto daño y si lastimado le hace un poco algo. Eso, eso me gustaba mucho Podés agregarle tipo un daño de daño bueno, estilo, a, a cosas así o reducirle la velocidad, o decirle eh, a ah, y cosas por ahí. Esa me gusta mucho. Y la del crítico también. La del crítico de que estamos usando, que es uno de los dados siempre es máximo y se tira el otro a ver que sale. Uh. Max Soldier. Hola, ¿te gusta jugar con minis y tableros o te parece más cómodo jugar con Roll20 u otra plataforma? Por una cuestión de pandemia eh, dejamos de jugar rol presencial a jugar online. Y eh, tengo que admitir que la experiencia. El, el, el aprendizaje fue muy turbulento. Pero ahora que estamos jugando rol online, el tablero de rol 20 es sumamente útil. Y es algo que no quiero perder. Porque me deja mostrar un montón de imágenes. Me deja mostrar de todo. Tengo. Eh, antes. cuando presencial yo tenía el tablero. Luciana dibujaba y ese era nuestro terreno. Ahora yo puedo poner una imagen de un cementerio gigante. Y listo. Y de noche. Ya va a ser mucho como es mucho más interesante la, la, la pelea ahí. Por otro lado, las minis. Que ahora las tenemos. Voy a de nuevo. antes eh, Siempre son divertidas. Así que. Si me preguntás. Jugar online tiene esta ventaja. En la que vos podés. Tener de todo en el tablero. De todo. No, no necesitas ninguna mini, necesitas una imagen. ¿no? ¿Querés tener tres dragones ahí? Bueno, pum. Tenés tres imágenes de dragones y ahí tres dragones. Eso, eso, eso me parece genial. Si no tenés las minis, es buenísimo. Cordura. ahí Es bueno tomar personajes con cierto canon y ponerlos en un contexto en el que no deberían, por ejemplo, estar en el espacio. <risa> idea para mi próxima campaña. O Sanatar como el varón de Waterdeep.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 Si vos vas a meter una regla nueva, podés puedes, puedes aplicarla como te parezca. Eh, si querés cambiar inteligencia por sabiduría o al revés, dale. Eh, no sé. creo que vas a necesitar alguna forma de medir la cordura. O, oh, perdón, en DD. Y la regla de la llamada Tulu es realmente muy buena. Así que. Sí, si querés usar inteligencia, dale. Suena bien. No creo que haya ningún problema Lo que sí, establece la regla Y de explicar a los jugadores cómo, cómo funciona Y sobre todo, cuándo la pierdan Y cómo se recupera, súper importante Son las cosas que ellos van a querer saber Vaquero ¿Has jugado contenido homebrew en D&D? &D? ¿Alguno que recuerdes especialmente? No, no he jugado No, yo no <risa> sí, man, No, yo, yo no eh, No no he jugado contenido de No recuerdo los chicos si jugaban. <risa> no lo sé. Alex, ¿qué criterios usas para considerar si un arma está rota? Por ejemplo, creé un boomerang que hace un D6 más fuerza y eh, profish. Competencia. Es para cubrir lo débil que es el parín en el combate a distancia. Un DM me lo aceptó y otro DM de otra campaña me lo rechazó. Muy raro, porque el paladín puede usar arcos. <risa> eh, o ballestas. Por otro lado, también puede usar hechizos que hacen daño a distancia. Si concentraste tu paladín para pelear cuer cuerpo a eh, cuerpo, no está mal tener una arma. No, no sabría, digamos, por qué por qué la necesidad de, de crear un boomerang, por usar otro arma, pero digamos, ahí el, el buen de fuerza es lo importante en el paladín. Ese arma es simplemente un arma que hace daño físico. Es muy fácil de crearle complicaciones a los jugadores para claro, alguien que tenga resistencia al daño, no sé, contundente, imagino, que hace el boomerang. Ah, el boomerang es casi irrelevante. Eh, suena divertido un boomerang, eso seguro. <risa> eh, pero un, cuando un arma está rota... Y generalmente cuando el... La persona que lo usa tiende a limitar sus acciones a solo usar ese arma constantemente. A diferencia, un guerrero, por ejemplo, que tiene una espada, va a atacar con su espada todo el tiempo. Ahora, también va a considerar hacer otras cosas. ¿no? Ahora, si vos le das una espada que hace que más cuatro dados de 6 de fuego, lo único que va a hacer ese personaje es pegarla a toda la gente. Y después va a considerar una siguiente acción. Si la jugabilidad del el personaje se ve reducida a solo el objeto, ahí para mí está generando problemas y está rompiendo el juego un uh, montón de gente, ¿cómo andan? Vaquero Mañana juego mi primera partida a Tulu Me he estado preparando, viendo vídeos de sistema y leyendo un poco de Lovecraft ¿Algún otro consejo? Sí eh, Si vos venís jugando otro juego sobre todo o sea, como de idea no entres al juego pensando que es de idea. Matulo ah, tú lo vas a ser una persona común y corriente. Que nunca tuvo ningún tipo de superpoder. Probablemente. Nunca, nunca tuvo un arma en su mano. Nunca creó magia. Modificó la realidad a su gusto. Nada. Probablemente era un estudiante universitario. Y, y eso, eso era todo lo que de, de alguna manera en algún momento logró. Eh, entonces no... Entres al juego pensando que tu personaje va a ser heroico desde el principio. El, el ser un héroe en la llamada Tulu es algo que cuesta un poco más. Eventualmente vas a lograr. Pero si eres una persona común y corriente, y trata de, de reaccionar como reaccionario. A algo terrible o a lo que sea que le ponen en... <risa> oh, un montón de gente, ¿cómo anda Gracias. ¡Tú! Verdura más una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 ¿Cómo harías la guarida de un dragón? ¿Qué súbitos tendría? ¿Y qué tipo de relación le pondrías a los personajes? Y acá, acá depende mucho, digamos, del de tipo de dragón y la historia que quiero contar. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quién es este dragón? Probablemente yo le creé toda una historia. <ríe> le cree un montón de background al dragón y ahí vería. qué sé yo. Si es un dragón de hielo, por ahí un grupo de kobolds que le traen tesoro. Si es un dragón de oro, tal vez tendría súbitos un poco más. Más humanoides, o por lo menos más inteligentes Va variando Va, va a variar, depende del dragón y la guarida eh, ¿Cómo se llama? Hay un... Hay un... Pues, ah, el Draconomicon es un libro de Viejo de 3.5 eh, Que... Eh, habla todo sobre los dragones Y ahí hay un montón de explicaciones sobre guaridas Y sobre cómo los dragones viven en ellas eh, También es un, hay, hay versiones más viejas Pero la de 3.5 es como, creo que la última que salió Está buena para esos dragones Vaquero ¿Conoces a Teregras de Roll NL? ¿Qué opinas de él? La verdad que no Sé que ellos están streameando mucho Pero como siempre eh, Nos cuesta mucho seguir a otros canales que... Eh, pegan rol o hacen partidas porque estamos haciendo lo nuestro estamos preparando eh, partidas o, o trabajando en otras cosas así que, eh, no, pero sé que les está yendo bien, tienen buenos números, por lo menos lo que, cuando yo veo de costado, porque los aparecen ahí, así que ah, genial, mientras haya más gente haciendo contenido de rol me... acá estoy viendo lo de confeti chica chill. ah quedó, quedó lo de Carlos, siempre y cuando Vines quiera, ¿le dejaría hacer unas piernas robóticas a bailarina, a Manrel? ¿Es, re es responsabilidad del DM decir que sí, pero ponerle complicaciones para todo lo que hagan los jugadores. ¿Qué onda? ¿De guerra? Ah, suenan bots. Pueden ser, ¿eh? <risa> gracias. <risa> ya se irán. Eh, ¿Dónde estamos? Felices siete k gracias. Uy, ¿yo estoy re abajo o soy yo? Eh, acá.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 su forma de... Su actitud sobre todo. Carlos, ¿cómo podemos usar la cuenta de Dian Dibion para hacer personaje? Eh, háblenme por Discord y yo les paso el link y ahí lo pueden usar. Eh, pues. En quinta edición, Gordero Amazon. ¿Cuáles clases handbook admites que las consideras balanceadas y divertidas en tu mesa? Eh, yo no creo que aceptamos eh, todas por ahora, Ni, en ningún momento le, les dije a los jugadores, ahí les puse un límite De hecho, Max y Luciana querían jugar con Grooms, me dijeron queremos jugar con Grooms Y de repente había Grooms en eh, Aventura. Todavía no, no limité nada, tampoco me pidieron cosas muy extrañas, ¿no? no tuve esa posibilidad Pero bueno, vamos a ver qué sale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 El poder que tengan Y una buena manera de hacerlo es con gente Juzgándolos <risa> Con NPCs que simplemente están viviendo en el campo Y ven como ellos, tipo, sacan gente por ejemplo, eh, Deja de, de generar Tantos conflictos con combates Que haya conflictos sociales Que haya resoluciones Que hay que negociar o usar retórica Para Ellos se aviolentan Que la gente se aleje de ellos Ok, ¿cómo se hace eso? No, eso no es. Es el cuadro de alerta lo que te va a pagar. <risa> Adix. ¿Alguna sugerencia que me puedes dar para una situación con los puntos de experiencia? Como dije, pensé que mis jugadores invertirían en NPC, pero no lo hicieron. Y desde la siguiente sesión no sé cómo hacer para los puntos. Una buena opción es darle puntos de experiencias para el NPC. Que ellos que ganen para ellos y un poco para el NPC. Eh, ganen para los dos. Eh, que después tengan que invertir. Eh, de alguna manera los estaría forzando a invertir en el NPC. Eh, es lo que van a hacer. Esa puede ser una buena idea. O que un poco la historia caiga en que el NPC tiene que ser la persona que va a vivir sin ellos a tener más, esa puede ser otra buena o demostrarles que si el NPC mejora la aventura va a ir más para su lado, o va a ir más fácil o va a ser más interesante tenés esos caminos si vos querés que ellos inviertan en NPC, dale razones para que lo hagan, dale razones para que consideren gastar esa experiencia en el NPC Cordura más una. ¿Alguna DM Screen para llamar a Tulu? Es que estoy buscando una, pero no veo ninguna oficial. Sí, hay. Eh, depende de la versión que estás buscando. Búscala por versión, eso es importante. Yo sé que eh, en la. Pero no la busques como eh, DM Screen. Búscala como GM. O, o GM Screen o pantalla de GM o por el estilo. Porque bueno, la palabra de DM y GM en... cambian. Pero están, están. Eh, de todos los sistemas. Incluso en vampiro. ¿Cómo ajustar la dificultad? No quiero que se mueran todos, pero que sea fácil es que no tengo un jugador que en un turno me tira 30, 30 o 40 ¿Qué hago? Bien. Perdón. Pero una de las preguntas que siempre se me complican responder es cómo balancear el combate. ¿Está la forma de balancear el combate? ¿Está explicada en el manual del DM? Pero algo importante es lo siguiente. Que todas las reglas de los manuales de D y &D Están hechas así Van a funcionar bien Vos aplicás Todas las reglas del juego Esa manera Si vos de alguna manera modificaste algo como DM Las reglas para eso que vos modificaste Te van a Parecer demasiado aburridas O demasiado poderosas Pero porque vos cambiaste algo ahí Lo bueno es que vas a aprender a Vas a aprender un poco El tema este de Balancear el combate. Porque básicamente es una cuenta. Pero no siempre es correcta. Lo que yo te recomiendo es como ir probando. Monstruo poderoso para acá. Monstruo poderoso por allá. poco menos poderoso. Y es algo que vas aprendiendo. Hasta que encuentro encuentres vos el ritmo. Todo. Con el grupo de personajes que tenés. Pues el de tanto tiempo. ¿Cómo manejar lo ambiguo del conjuro Legend Lore? ¿Cómo que es legendario. Capaz ya no hay leyendas de eso. Siento que la descripción es poco específica. Oh, Legend Lore. Mi viejo enemigo. Hay dos hechizos que siempre odié. Leí. Legend Lore es uno. Porque como DM te obliga a... Revelar mucha información. Eh, de algo. Dice... Nombras o describes una persona, lugar o un objeto, y se te viene a tu mente una pequeña lista de lore sobre lo que vos quieres saber. El lore puede, puede ser coherente con cuentos, historias olvidadas o secretos que nunca fueron así por mucha gente. Si lo que vos nombraste. No es de importancia legendaria. Vos no ganas información. información. Mientras más informaciones tengas. Más detalles te va a dar. Se refiere al legendario a. Alguien que es conocido. A nivel continente. O algo que es conocido a nivel continente. Que todas las personas de, de ese lugar. Saben que. El valle de la luna. O el. Taña curva. Es un lugar extraño, lleno historias. A eso se refiere con la parte legendaria. Tiene que ser algo conocido por muchísima gente. El otro chico que odio es hablar con las plantas. Por la misma razón. Alf Reyes. Una pregunta. ¿Qué criterio usas para saber cuánta información proporciona a los jugadores durante una? <risa> Esta está buena. Yo voy armando los NPCs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 Va a depender más de ellos cuánta información consiguen que de vos. Ya, vos ya la organizaste en el momento. Ahora los jugadores tienen que empezar a investigar. Carlos, ¿cuál es el momento más random o chistoso donde ¿no? un jugador tuyo hizo algo increíble con magia? Por ejemplo, una muralla con manipular tierra. Bueno, eso lo hicieron. <risa> eso lo hicieron. Una muralla con manipular tierra. Vieron un montón de tiempo porque tenían que eh, de tener un iba a haber una de un castillo y había un paso que le podía traer muchos problemas con los enemigos, así que hicieron eh Recuerdo... es medio al azar No, no me acuerdo ninguna ahora Salgo de esa la de... porque la mencionaste ahí Nota cuál fue tu primera partida de rol de 3.0 me parece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 Así que sí, da, dale esos, esos objetos. Porque además suben las complicaciones. Suben, la, uh, suben las posibilidades de que vos tengas más cosas interesantes que hacer con los NPCs. A ver, Paquera. ¿Cuál y verdura favorita? A mí sería, ¿eh? Creo que es la verdura favorita O fruta y verdura favorita eh, <ríe> Voy a decir eh, Fruta, probablemente manzana Kiwi Y verdura que también si palta O el aguacate tu, tu, tu. <ríe> Hay un montón de consejos Sobre cómo Dirigir pero la idea, es, si vas a empezar a dirigirle un grupo vaquero eh, Escolita de rol, comandas eh, Si vas a empezar a dirigirle a alguien Trata, digamos, de ir preparado para responder preguntas Y explicar No te enfrasques muchos en la historia pero, eh, Traten que ellos aprendan no, no te metas en los números No le expliques, este más dos va acá Este más tres, no, dale personajes personas que ya hechos Contale más o menos qué hace cada uno Que ellos elijan y o algo divertido Interesante. Dales dale la posibilidad de hablar, darles la posibilidad de investigar. Eventualmente se van a enganchar. perduramos uno. ¿Qué recursos solo hay para dar ambientes? Velas, minis, escenario. Eh, Soy un desastre para esas cosas. Eh, bueno, en algún momento de jóvenes jugaba con velas, seguro. Sobre todo la llamada Tulu, vampiros. Eh, me acuerdo de una, una partida de vampiros jugando con velas. En una tormenta, el que estuvo en... Atrás mío estaba un ventana grandote, así que ellos me miraban y caían rayos atrás. No me lo perdí, obviamente, pero ellos la pasaron re bien. Y... Pero no, no uso nada, pues soy un desastre para esas cosas. Y ahí veo lo del bot. Bueno, ahí veo el mensaje de Luciana que hasta acá responden respondemos preguntas hoy. Un montón, un montón de preguntas hoy, un montón de bots también.